hola amigos bienvenidos a este vamos a ver cómo difuminar parte de una imagen utilizando microsoft designer es una plataforma bastante nueva que actualmente todavía ofrece muchas herramientas pero si queremos poner alguna parte de en alguna imagen borrosa lo podemos hacer lo podemos hacer de varias formas a mí me gusta pulsar con el botón derecho del ratón luego le doy a duplicar la actitud justo encima voy a utilizar la herramienta de cortar crop. Voy a recortar en esta imagen que he duplicado solo para que quede la, lo que es la matrícula. Con los números solo. Más o menos así. Le damos a don Ahora vamos a ir a Efectos. Vamos a buscar lo que es Sharpness. Y difuminamos al gusto hasta que ya el contenido sea elegible. A veces puede quedar también bien darle transparencia. Aquí tenemos la opacidad. Bueno, en este caso no queda bien, pero... Por ejemplo, para difuminar cara, sí que a veces viene bien para que parezca un difuminado un poco más progresivo o natural. Bueno, lo siguiente sería descargar, que es en Download. Tenemos que tener esta casilla marcada para que nos quite la marca de agua de Microsoft Designer, que sale por defecto. Elegimos el formato, JPG, PNG o PDF. Le damos a descargar, aunque también podemos copiar la imagen al portapapeles para luego usarla en, el, en cualquier otro software o directamente en aplicaciones de mensajería si la queremos enviar. Incluso podemos enviarla directamente al teléfono escaneando este código con el mismo y siguiendo las instrucciones. Bueno, no se olviden de apoyarme con un like y un comentario. Muchas gracias por la visita.